Bueno, pues, eh, sin más dilación, como diría el otro, pues pasamos a la segunda, a la segunda sesión. ¿vale? Eh, y nos va a acompañar con nuestra compañera Ana Rosado, eh, de la Asociación Pro Derecho Humano de Andalucía. Eh, ella viene de la delegación de Cádiz y, bueno, y en los últimos años, eh, eh, ya os he dicho antes que... Casi lo hubiera contado muchísimo mejor que yo la primera parte del Frontera Sur, que mi aportación es mucho más modesta. Es la persona que, que ha estado coordinando el trabajo, eh, el trabajo de campo y la elaboración del informe Frontera Sur en los en lo últimos lo último años. Es una persona referente de militancia en materia de derechos humanos e inmigraciones. Es una trabajadora absolutamente incansable. Eh, en la materia, porque eso es lo ideal: eh, unir activismo y capacidad de trabajo, y en eso Ana es súper campeona. Y aparte de, de esa trayectoria que, que lleva ya consolidada y que es una persona de referencia en, la, eh, en esa materia de derechos humanos Frontera Sur, él, también desde hace más tiempo, pero sobre todo el año, eh, desde el año pasado pues inició una línea de trabajo en materia de infancia migrante no acompañada que cristalizó en un, en un informe con otro compañero de nuestra asociación de Granada, de Granada Ángel Madrid, pues hicieron un brillantísimo trabajo en, en, esa, en esa materia que nos ha servido, ese informe, pues realizar un, un trabajo muy relevante teniendo la espalda bien cubierta. ...de un trabajo serio, tanto de, re, eh, de reivindicación, de incidencia, de denuncia y de sensibilización en materia de los derechos de los niños y las niñas que, que emigran solos y de los jóvenes... Y las jóvenes que, te, que tienen que hacer el tránsito hacia la mayoría de edad tras pasar por el sistema de, de protección de menores. Entonces, pues en gran medida la intervención de Ana va a ir en esa línea, pues, este, planteando los, los elementos principales que se han trabajado, que se, tra se plasmaron en ese informe y que después nos han servido como, eh, como líneas de, línea de trabajo en la asociación eh, en esta materia. Agradecer a Ana, de verdad, el que se haya desplazado hasta aquí con todo este contexto, con lo incómodo, eh, que a ella le gusta moverse, como, como a mí, pero... Estaba como loca, vamos, me daba igual los 41 grados pero, después pues, del confinamiento. Exactamente, pero las condiciones de moverse son mucho más complicadas y más, menos cómodas y ahí le agradecemos un montón que haya hecho el esfuerzo de estar con nosotros y nosotras en este ratito y, y bueno, ya agradeciéndote te paso la palabra, todo es tuyo. Eh, bueno, re, eh, repetimos, ¿no? gracias por, por la invitación. La verdad es que, como dice Carlos, es un poco raro, ¿no? Cuando uno está acostumbrado siempre a estar tirando con la mochila para 300 sitios, pues cuando no, me dijeron esto, vamos, del tirón, ni me lo pensé. Eh, bueno, yo, como ha dicho Carlos, eh, una de las. Bueno, la ponencia es análisis, ¿no? de, de los derechos humanos de la, de la infancia migrante. Eh, una de las máximas, tal y como ha estado Carlos repitiendo en la intervención, es siempre eh, la invitación a la reflexión. ¿no? Pero creo que, que es muy importante eh, que esa reflexión, esa invitación a la reflexión, se haga siempre desde el cuestionamiento, no siempre desde esa reproducción de, del discurso. Y para hacer realmente ese, ese análisis, ¿no? pues, mmm, es importante eh, la posición. ¿no? Y como dice Carlos, nosotros partimos de, de la defensa de los derechos humanos. Y precisamente, eh, parece mentira que a estas alturas haya que recordarlo cuando estamos hablando de niños y niñas. O sea, que no estamos hablando de un apodo, sino que estamos hablando de personas que necesitan protección. Porque da igual del país donde tú seas, eh, cuando eres niño o eres niña, tienen que primar siempre dos principios, ¿no? Que es el de protección y el de no discriminación. Estos son los principios básicos por los que se rigen todas las normativas y todas las legislaciones, todos los convenios y toda esa parafernalia que queda muy bien en un papel, pero después, ¿qué? ¿no? ¿Se escucha muy fuerte? Ah, retumba, vale. Pues entonces yo levanto la boya, ya está, no pasa nada. ¿Se escucha bien si hago así? Pues entonces ya está. El micro de caldo estaba ahí. No, no, no, no. Vale. ¿Sí? ¿Mejor? Este. Vale, pues entonces... Mira. Estupendo. ¿Vale? ¿Se tumba? ¿Va vale. Entonces, eso que estaba hablando, ¿no? De, de estos dos principios básicos por los que se rige toda normativa, todo eh, convenio, toda legislación internacional y todo este tipo de cuestiones que, al fin y al cabo, eh, queda muy bien sobre el papel, pero también hay que poner en contexto, ¿no? Y ver cuáles son esas vulneraciones directas. Nosotras para el análisis eh, sí que es verdad que partimos siempre ¿no? de, de los derechos fundamentales. Para nosotros es fundamental eh, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenerlo como punto de partida. O sea, el derecho a emigrar es un derecho y el derecho a solicitar asilo también. O sea, por mucho que a ti la gente te diga, mira qué es lo que podemos hacer, por qué vienen, por qué no vienen, o sea, tenemos que partir siempre desde esa perspectiva. Después conocemos los demás. Obviamente, pero ese es nuestro principal eh, punto de partida. Y hemos hablado desde la protección a la no discriminación a, eh, a la libre circulación, que es un derecho recogido en la Declaración Universal. Pero obviamente también tenemos que analizar los datos y como muy bien ha introducido Carlos al, al principio, es súper importante ponerlo en contexto. Porque cuando hablamos de, de niños y de niñas, no estamos hablando de un término, estamos hablando de personas. Esto lo voy a repetir 500.000 veces, ¿no? Pero es que a base de repetir como parece que se van quedando también las cosas positivas, no solo eh, lo negativo. O sea, a raíz de ese conocimiento de los datos podemos poner en contexto y podemos rebatir. Y podemos eh, reflexionar, invitar a la reflexión y también cuestionar. Porque también, como ha dicho Carlos, no es cuestión solo de que eh, el devenir cuñado, ¿no? de esto que todo el mundo tiene ese policía interior, eh, cuestiona estas, estas cosas. Es que los que hacen políticas que se escudan en la defensa de los derechos humanos llevan muchísimos años poniendo en cuestionamiento esto. Y es lo que los demás han cogido y han reproducido. Y es lo que la gente se está agarrando para seguir reproduciéndolo. Entonces es algo que tenemos que tener súper claro. Yo no soy amante de los datos, porque soy de letra, pero es algo que tú tienes que hacer ese poder, ¿no? Igual que tú cuestionas y hay una seriedad, ¿no? Y te tienes que tomar eh, en serio ese ese trabajo, pues también tú tienes que hacer ese ejercicio de reflexión porque tú tienes que tener algo en lo que en lo que escudarte, no solo no en esa conciencia, ¿no? Como ha dicho Carlos al principio, despertar esa conciencia, sino también tienes que tener esos argumentos. Y después otra de la parte para ese análisis es el conocimiento en el terreno. O sea, ¿cuántas personas habéis visto que esté en Marruecos o que haya visto alguna vez a un niño o una niña marroquí eh, o algerino, algerino Perdonarme, pero es que estoy acostumbrada a traducirlo al francés y siempre digo algeri, algerino, al, algerino. O un niño subsahariano, o sea, reproducimos un discurso sin realmente conocer a las personas. O sea, detrás de esos números hay un nombre, hay un apellido, hay una historia de familia, hay unos familiares que se quedan en su sitio, hay una edad, hay una historia de vida. O sea, eso es súper importante y por eso hay que ir al terreno a conocer la, las cosas. O sea, eh, y también tenemos que ser conscientes de cómo se construye esa empatía, ¿no? Es muy difícil, es más fácil empatizar con alguien que está hablando del tema de las pilas negras importantes. En Estados Unidos, cuando te están bombardeando todo el tiempo con el abuso policial, y cuesta más trabajo empatizar con la gente que está aquí. O sea, cuesta mucho más trabajo empatizar porque es que ya tenemos, que no hemos tragado ese discurso. Y el abuso policial allí es importante y el de aquí también. O sea, una cosa no es excluyente de la otra. Tenemos que tener en cuenta que. Mmm, eh, la policía aquí también forma parte de esa violencia policial ¿no? y reproduce muchas veces esa, esa violencia eh, estructural, pero es que las propias leyes también lo hacen y, lo, y se ve súper bien sobre todo en la infancia migrante y sobre todo eh, ve a Marruecos, o sea, ve a Marruecos y ve las cosas, o sea, tampoco hace falta... Eh, irse muy lejos, o sea, yo lo tengo cerca, lo tengo a 14 kilómetros, o sea, acá vosotros pilla un poco más lejos, pero os vayamos tripude, podéis un ferry a, a Melilla, ¿sabes? A, a Melilla o a Guanador, que está ahí al lado también. Eh, bueno, cuando hablo al principio de que hay que conocer las leyes para hacer este tipo de denuncias, estas son las leyes, ¿no? En las que nosotros nos basamos, partiendo del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, está todo este compendio legislativo. Eh, no preocuparos porque si accedéis a nuestra web, yo estoy en un momento promo. Está el informe de infancia migrante que está todo recogido. Entonces, este me lo he imprimido yo. Pues <ríe> no tenemos dinero para, para imprimir. Pero que está en la página web recogido el informe y ahí es donde está toda esta legislación recogida. ¿vale? Lo que sí quiero que quede muy claro: que la migración es de forma fraudulenta en Marruecos es un delito penado. O sea, que se paga entre 200 y 900 euros si te cogen. O sea, eso es otra de las cuestiones también que tenemos para desmontar, ¿no? que es que Marruecos está mandando a todos sus niños en patera aquí o que están cruzando la frontera de Ceuta a Cascoporro, Porro. Eso es un delito en Marruecos. O sea, eso forma parte también de esa legislación. Igual que está el, la Convención de los Derechos del Niño, igual que está la Ley de Protección de la Infancia de la Junta de Andalucía, igual que está la de Infancia y Familia de la Dirección General. O sea, Ahí está todo este tipo de, de ley. Y eso a nosotras también nos sirve a la hora de denunciar esas vulneraciones, porque también sabemos a quién le tenemos que pedir responsabilidades y cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos para denunciar esa, esa, esas vulneraciones. Cuando hablamos de datos, eh, mira, hay una comparativa aquí, ¿vale? Eh, eh, no sé si se ve bien, el amarillito son el número de llegadas totales por la frontera sur. Cuando yo hablo de frontera sur siempre me refiero a la española. O sea, lo que comprende la zona del Estrecho, la zona del mar de Alborán, la ruta de Canario, la ruta de, de Levante. O sea, estoy hablando de la, de la occidental, otra vez occidental, de la occidental, no estoy hablando de la, de la ruta eh, del Mediterráneo que comprendería Italia o la ruta de, de Grecia, ¿vale? Estoy hablando de, de esta ruta. Y en naranja, ahora explico el pequeño corte, ¿vale? Eh, podéis ver la llegada de menores. O sea, eh, es importante ver también, abajo están las cifras, ¿vale? Por esto que siempre dicen, es que vosotros manipuláis las cifras dependiendo de cómo, cómo os convenga. No sé si se ve muy bien, ¿se ve o no se ve? Hay que fijarse, ¿no? <risa> bueno, la cuestión es que eh, la cifra de menores, en el, por ejemplo, los datos del 2014, nosotras no pudimos recogerlos nosotras mismas. Después, si queréis, hablamos de esto en el turno de, de preguntas. ¿vale? Son los datos que refleja el Ministerio de Interior. Pero el Ministerio de Interior tiene un problema, como ha explicado Carlos al principio. El Ministerio de Interior no segrega por edad, no segrega por sexo, no segrega por, por nacionalidad. Eso es pues tú tienes que ir rebuscándolo. Y nosotras, pues, para saber el número, sobre todo de... Niños y niñas que viajan, si la compañía de un familiar o un referente adulto, nos vamos a la memoria de la Fiscalía General del Estado. ¿Vale? Que ahí es donde aparece esa cifra. Pero si podéis aquí ver, se entiende perfectamente que en el año 2018, cuando hablaban de esta invasión de, de, de negros y de moros, básicamente, porque es lo que, lo que suelen decir, o sea, llegaron 7.053 niños y niñas. Aquí están los, los acompañados y los no acompañados, ¿vale? De esas 64.120 personas, o sea, estamos en un país de 47 millones de habitantes. O sea, el número, en su máximo histórico, que fue el 2018, no llega, no llena ni en Santiago Bernabéu, que tiene 81.044 plazas. O sea, es un poco también para hacer ese tipo de, de comparativa. O sea, llegan en su máximo histórico más de 60.000 personas, con 7 eh, un poco más de 7.000 menores, pero es que en el 2018, el, perdón, en el 2019 llegaron 33.000 personas, un poco más, pero han llegado más menores. O sea, es una pregunta que también nosotras nos tenemos que hacer. Después um, voy a profundizar un, un, un poco en esto. Pero no sé si veis esa curvita ascendente pauletina que indica que hay una tendencia al alta al alza de la llegada de, de menores. Quedaros con eso, que también después lo, lo vamos a, a hablar, ¿vale? Hay que distinguir mucho entre niños y niñas que viajan sin la compañía de un referente, un familiar adulto, de niños y niñas que vienen con sus padres y sus madres, o con sus madres solo. O sea, eh, las familias tienen también un proyecto migratorio propio, no solo los niños y las niñas, ¿no? que es lo que nos venden en, en, en prensa. Entonces. Aquí es donde nos vamos nosotros, a, nosotros a, a los datos. No sé si veis ahí eh, que están los datos de la Fiscalía, los datos de la primera atención y acogida de la Junta de Andalucía y después los niños y niñas que pasan al sistema de protección. O sea, porque son tres datos súper importantes. Una cosa es lo que un responsable político de turno puede decir que llega, pero otra cosa es realmente después a lo que la Junta de Andalucía tiene que responder. O sea, no se corresponde. Si veis las cifras... Según la Fiscalía, en el 2018 llegaron 7.026 menores. Según la Junta de Andalucía, llegaron 7.783. Y pasaron al sistema de protección 954. O sea, hay que cuestionar lo que dicen sí o sí, porque es que no se corresponde. O sea, en el 2018 había declaraciones que decían que la Junta de Andalucía no podía soportar... Esta nueva oleada de llegada de menores que eran 10.000 niños, ¿dónde están los 10.000 niños? O sea, es que no, es, no se corresponden. Y después hablamos de nacionalidades. Aquí sí un poco, ¿no? Sí, es verdad que la gran mayoría de los niños y niñas que pasan a ser acogidos al sistema de protección andaluz suelen ser marroquíes, pero es que también hay otras muchas nacionalidades y entre otros y otras hay muchos países comunitarios. O sea, que los niños que pasan a ser acogidos al sistema de protección andaluz no son solo los niños que vienen en patera, ni los que entran en un ferry, ni los que cruzan la frontera. La Junta Andalucía tiene que proteger a todos y todas las menores. O sea, no solo a los niños que vienen en patera. Uy, ¿qué me pasa? Otra de las cuestiones también importantes, que es a la hora de analizar datos, y como ha dicho Carlos, eh, no implica un niño para ser protegido, ¿no? igual que una persona eh, adulta, tiene que pasar por el padrón de, de habitante. O sea, y aquí tenemos una cifra súper clara. O sea, si de los 7.000 niños que entraron en 2018, que en realidad fueron acogidos, poco más de 900, pero en el padrón de la Junta de Andalucía dice que del total de la población... Solo el 6,6% son menores de la población total andaluza y de esos 6,6% solo el 16% son extranjeros y extranjeras, pero no aclara la nacionalidad. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Cuántos niños y niñas realmente que llegan a través de la frontera sur son acogidos en el sistema de protección andaluz? Y la mayoría de las nacionalidades, como veis aquí, que están empadronadas, empadronadas, son el 41%, son de países europeos. O sea, esta cifra también revela otra información. Andalucía es un lugar de tránsito, Andalucía no es un lugar de destino. O sea, muchos de estos niños y niñas ya tienen su proyecto de migratorio desde su país de origen y la única puerta de entrada que tienen es jugarse la vida en una patera. Porque no pueden acceder a un visado y no pueden acceder a coger un avión en condiciones de seguridad. Esto también forma parte de ese discurso que estaba hablando Carlos, ¿no? ¿Qué especial interés hay en criminalizar a las personas migrantes que acceden por la, eh, por la frontera sur, pero es que no hablan de las condiciones en las que obligan a estas personas a migrar? Esto me lo estudié el otro día, así que ahí por si tenéis los datos, ¿vale? Estos son los datos de Córdoba y los de Cádiz, para que veáis esa pequeña diferencia. O sea, pero es que la gente que vive en Cádiz, es que Cádiz está a 14 kilómetros de, de Marruecos, o sea, es que nosotros tenemos una historia común de toda la vida. Después hablaremos un poquillo de la, de la memoria histórica ¿no? en ese aspecto. Pero es que esto no significa que ni todos los niños que llegan sean menores de edad, no estén acompañados por un familiar o por un referente adulto, ni todos estén dentro del sistema de protección andaluz, porque este es la totalidad de niños y niñas que están empadronados tanto en Córdoba como aquí en Cádiz, o sea, que son extranjeros. Y si veis Córdoba, como ha explicado bien Carlos antes, o sea, no tiene apenas población extranjera, dentro de ese 6,6% total de la población eh, menor de edad que tiene Andalucía, ¿vale? Y dentro de ese 16% de ese 6x6. 6. Sé que lo, los datos son un poco oliosos pero para que después pues cuando hablen del tema de que utilizan esa palabra tan, tan rimbombante los medios de comunicación y los políticos, las políticas, realmente sepamos de qué estamos, de, de, de qué estamos hablando, no desde de esa veracidad y que los datos, eh, los datos no son eh, subjetivos, o sea, los datos son los datos, ya está, es que no hay más. Y aquí, bueno, para que veáis vierais un poquito más cuáles eran las principales nacionalidades, ¿vale? Rumanía, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y de no comunitario, Ucrania y Rusia. Vale, que son las principales nacionalidades de, de los menores que viven en Andalucía. No estoy hablando de, de los que están en el sistema de protección, sino menores. Y, y Hay que tener en cuenta a la hora de analizar los datos, cuando hablamos de infancia migrante, sobre todo que son personas eh, que deben de ser protegidas. Porque tú aquí no tienes a tu hijo y dices tú, mañana va tú a la puerta de la Junta y lo dejas allí y dices, mira, ya no puedo más con el niño. No. O sea, tú has adquirido una obligación, ¿no? pues los padres y las madres de esos niños son la Junta de Andalucía. O sea, cuando hablan de estos niños y estas niñas no pueden hablar como un número, porque son personas y tienen que hablar desde, esa, eh, desde ese principio de protección y no discriminación. ¿vale? Después, cuando hablamos de, de por qué nosotras le ponemos ese, ten, ese, ese término, ¿no? esa palabra de infancia migrante, porque estamos hablando de que se produce una homogeneización. O sea, no son menas. Menas no es el apodo de, de tu pueblo, ¿no? Como a ti te pueden llamar a ti porque tú eres marroquilla y tú dices mena. No. O sea, eres un niño o una niña. Se produce esa despersonalización esa homogeneización. Y a su vez, cuando sabemos realmente cuáles son las personas que llegan, se produce también esa criminalización. O sea, eh, no sé si habéis visto... Eh, bueno, aquí tenéis un buen ejemplo de práctica, ¿no? En Lucena fue el centro que... que que la gente salió diciendo, sí, pues que estos niños y estas niñas son nuestros niños y niñas y tienen todo el derecho a estar aquí en, en, en nuestro pueblo, pero hay otros sitios en los que no. Como pasado muchas veces en, en Hortaleza, en Madrid, o ha pasado en Barcelona, y además eh, que están atentando contra niños y niñas. O sea, que no estamos hablando de, de personas que, que no hay que enfrentarse a nadie, ¿no? pero estamos hablando de eso realmente. Entonces, mmm, quiero que os quedéis con estos tres principios, no el de de personalización, el de homogeneización y el de criminalización, porque esa es la línea, es la tendencia. Y siempre es lo que se hace tanto con las personas mayores de edad como también con las menores de edad. Estoy hablando de niños en todo el tiempo, ¿vale? Las niñas son las grandes invisibles de estos procesos y estos proyectos migratorios. O sea, eh, es que están ínfimos número de niñas que migran. Que a, a ella aparte de estas tres palabras ¿no? que se les, se les, mmm, se les asume o ¿no? se les lanza directamente por ser menores y, no, y ser extranjeras, de países no comunitarios básicamente, a ella también se les asume el tema de la revictimización. O sea, las niñas siempre son las pobrecitas y los niños siempre son los criminales, los futuros delincuentes, no los futuros yihadistas o los futuros futuro terroristas o los futuros jugadores de cualquier equipo de fútbol, que eso ya no pasan a ser eh, mena. Eh, no me he centrado en las niñas, si queréis después lo hablamos un poco, porque como he dicho al principio, son las grandes invisibles, y con esta pretendida invisibilidad, pues también ¿no? se resta esa, ese, ese principio universal del que hablábamos, ¿no? del derecho a migrar y también de esa capacidad de agencia de realizar tu, tu proyecto migratorio. Una vez que hemos analizado los datos, pues vámonos al, al terreno, ¿no? vamos a conocer cuáles son las condiciones de, de vida o vamos a hablar con la gente, porque mmm, hay que hablar con la gente ¿no? para conocer qué es lo que, qué es lo que pasa allí en, en Marruecos. Estas tres poblaciones son las tres poblaciones de la gran mayoría de los niños y las niñas que llegaron en el año 2018. ¿vale? Cuando hablo del 2018 estoy hablando de unos datos que principalmente hemos recogido nosotras eh, contando con la colaboración de algunos organismos oficiales. Pero no hablamos de la Junta de Andalucía ni hablamos del Ministerio del Interior, ¿vale? Porque como hubo ese cambio de gobierno, pues hasta este año, en abril del 2020, nos sacaron las cifras del 2018. Y el otro día nos dieron una buena noticia... Nosotras para hacer este informe, para contrastar esa información, le pedimos los datos a, a la Junta de Andalucía, ¿no? Le dijimos, bueno, respetando los principios de, de seguridad y de intimidad y de todas estas cuestiones, porque estamos hablando de menores, queremos saber cuántos menores tenéis acogidos en vuestro, en vuestro sistema de protección. Hasta el día 2 de julio no nos han contestado a la petición del 2020. Y eso nosotras, después de haber puesto un requerimiento... Eh, como si no se quede de transparencia, lo tengo aquí impreso, por si lo queréis ver, ¿eh? que me lo he traído. Diciendo que sí, que tienen que contestarnos. Ahora, que nos contesten ya lo que nosotros pedimos ya es otra cosa, ¿sabes? Tenemos que, que empezar al principio. Entonces, quiero también que os quedéis con esta información. Que no es cuestión solo de que den datos falsos, sino que los datos, a veces, ¿no? No siempre, pero que no den datos que se, que se corresponden con la realidad, sino que también son poco transparentes y a veces son bastante eh, opacos a la hora de, de acceder. Entonces, esa es una consideración que tú también tienes que tener en cuenta a la hora de, de, que, de que algún responsable político público ¿no? o alguien que tiene esa responsabilidad de, de la protección haga ese tipo de, de discurso. Bueno, que nos vamos a, a Marruecos. ¿vale? Estas son, las, son las, principales, eh, las principales ciudades de procedencia y algunas de, de salida. Por ejemplo, eh, de Moleibuselam sale muchísima gente, muchos niños y niñas eh, que llegan aquí. Entonces, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué con un país con el que nosotros hacemos unos acuerdos que dan muchísimo dinero, que condicionan totalmente la cooperación eh, y hay tantos niños y niñas que vienen de, esa, de ese territorio? ¿no? Pues vamos a averiguar y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa. ¿Por qué? Mm, hablamos siempre de... Esa es la pregunta que hizo la compañera al principio, ¿no? ¿Por qué esa, esos acuerdos económicos no están condicionados a ese respeto por los derechos humanos o incluso a un, una inversión mínima de ese dinero en educación, en sanidad o en políticas de protección? O sea, cuando hacemos realmente esos acuerdos con Marruecos nos importa tres pimientos como está su gente allí, nada más lo, nos puede parecer que nos importa de cara a los medios de comunicación cuando estos niños y estas niñas llegan aquí o hay organizaciones como la nuestra u otras más grandes que no son de dudosa reputación que las puedan tirar de rojilla, ¿no? como a lo mejor nos pueden tirar a nosotras, como es UNICEF, 6 the Children eh, o este tipo de organizaciones internacionales, ellas mismas también ponen ese discurso en el, en el centro. Entonces es algo que también nosotros tenemos que, que reflexionar. Partiendo de Marruecos de la base, también que conoce un poco el terreno, ¿no? También sabe cómo te vas a, a mover. Eh, hablamos. Marruecos tiene firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio de, de, de los Derechos del Niño. O sea, que no partimos de un país que se supone que de cara a la galería es aquello um, jauja. o sea, que lo tiene firmado y lo tiene ratificado y en su en sus leyes, su código penal. Y en su eh, Código Civil también tienen leyes de protección a, a la infancia. O sea, mmm, entonces estamos hablando de, de que tú hay ahí un, un mecanismo al que te puede eh, agarrar. También tenemos que tener en cuenta que Marruecos es un país clave para el control migratorio. Es lo que mmm, llamamos un país tapón. Pero es que Marruecos tapona a los subsaharianos, pero a sus propios habitantes no los puede taponar. O sea, no los puede taponar en el aspecto de que... Mmm, hay muchos acuerdos que no solo son el control migratorio. Estamos hablando de pesca, estamos hablando de agricultura, estamos hablando del Sáhara. Estamos hablando de Ceuta, estamos hablando de Melilla y estamos hablando del RIF. O sea, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta también encima de, de la mesa. Y cuando hablamos de cooperación condicionada no estamos hablando a que España sea la que solo marca esas líneas. En su momento fue la cooperación estadounidense y ahora es el Fondo Fiduciario de la Unión Europea. No sé si hace un par de años viste a la Angela Merkel con el eh, Pedro Sánchez, ¿no? En Huelva, en el Coto Doña Ana, no estaban hablando de mmm, qué bonito es el Coto. Vamos a salvar los linces. Estaban hablando de esa cooperación europea para el control de los flujos migratorios. O sea, que eso es algo que también tenemos que tener eh, en cuenta. O sea, Marruecos le hace el trabajo sucio a España, pero es que España también le hace el, el trabajo sucio a, a, a Francia. A Alemania, a Bélgica, a Holanda y a Reino Unido, básicamente, que suelen ser los lugares de destino. Bueno, como hablaba antes, no esas denuncias, o sea, Marruecos, al fin y al cabo, no es un país seguro. O sea, y eso no lo decimos nosotros solos, sino también lo dice este hombre que es de, del Comité de los Derechos del Niño de, de Naciones Unidas. O sea, lo dijo en Madrid en el 2018. O sea, cuando hablamos realmente de esas políticas de repatriación de menores a su lugar de origen, o sea, estamos volviendo, estamos hablando de que vamos a, eh, las personas responsables de su protección quieren devolver a estos niños de los contextos donde salieron. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y otras cuestiones también del contexto socioeconómico que hay que tener en cuenta de Marruecos, aparte de esa legislación, de esa condici eh, cooperación condicionada y de esas relaciones que puedan marcar diplomáticas, ¿no? que puedan marcar un poco ese control de, de la frontera, tenemos que hablar que el norte de Marruecos, que es de, lo, de los principales lugares de procedencia de estos chicos y chicas, soporta más del 80% del desempleo del país. O sea, sin una protección social que sea el desempleo, ni la jubilación, ni la baja por enfermedad, ni la baja por maternidad, ni nada. O sea, estamos hablando de eso. Y estamos hablando... ¿Qué pasa? Vámonos. Ah, bueno. Vamos ah, bueno, a fumar. Sí. <laughs> que yo fumé desde las cuatro de la mañana. Ah, Verá, tú que al final va a ser un. ¿Está bien? Vale. Mientras que no me meta con tu amiga la de. Mientras que no me meta con tu amiga la de Ceuta. Eso. ¿Cómo una y media de mi vida. tú? ajá. Ajá. Torro, ¿verdad? Porque estaba, yo no, yo no la, la escuché, pero mire, yo decía que estaba ya en una fiera y yo <ríe> iba a llorar y todo. Vale, ya no me meto más con la Junta. Apagar micro. Uf. Gracias. Uy, madre mía. Bueno, voy a un poquito más rápida, después si queréis hablamos un poco y hacemos preguntas, intercambiamos, reflexionamos, lo que lo que queráis, ¿vale? Eh, bueno, estamos hablando de una tasa de abandono escolar con más de 400.000 niños y niñas al año, ¿vale? Y que no hay… Eh, en Marruecos la escuela… Mmm, bueno, aquí se va a volver como en Marruecos, vamos a ir por ese lado, ¿no? O sea, hay una escuela pública, pero que es verdad que la escuela pública eh, no goza de una garantía, ni de unos derechos, ni nada. Y allí se lleva mucho la escuela privada. Entonces, muchos de los profesores y profesoras que están en Marruecos después dan clases particulares. Y esas clases particulares tú tienes que ir porque si no, no apruebas. O sea, la gente se busca la vida como, como pueda. Y estamos hablando de unos contextos bastante empobrecidos y bastante vulnerabilizados en el que la gente, si apuesta por eh, porque estudie una persona, va a ser eh, una. Si tienen cinco, seis o siete niños, no van a, a estudiar todos. O sea, estamos hablando de la gran masa eh, de la población. O sea, hemos analizado un poco el contexto eh, legislativo, un poco el contexto económico y social, y ahora vamos a hablar de las familias. O sea, eh, no puedes hablar de los niños y las niñas, no puedes decir que existe un perfil, porque no existe un perfil de menor migrante. O sea, eh, hay que ver cuál es todo el contexto que les rodea. Primero, vamos a analizar ¿no? ¿Qué, qué entendemos por infancia. O sea, infancia aquí no es la misma para mi generación que es para la de mis padres o es para la de mis abuelos. O sea, el, el, el concepto de protección de la infancia es reciente, es, es relativamente pronto. Y no vamos a hablar de infancia aquí, ni vamos a hablar en Marruecos, porque aquí hay gente que tenemos, y me voy a meter en saco, 36 años todavía estamos viviendo en casa de nuestros padres. O sea, ¿de qué estamos hablando? De, de infancia. Entonces, eh, no es que haya un perfil, pero sí hay... Eh, una cuestión que es mayoritaria, ¿no? Eh, cuando tú migras o tienes un proyecto migratorio es porque tienes dinero. O sea, si no tienes dinero, tú no puedes migrar. O sea, tú te quedas en tu casa con tus padres y con tu y con, tu familia, con tus tíos, con tus tías, con la gente con la, que tú, con la que tú vivas. Entonces, se desmonta muy bien cuando se sabe cuál es el perfil, ¿no? Eh, no homogéneo, pero la gran mayoría de los niños y niñas que vienen, vienen con un proyecto migratorio propio tienen estudios académicos. O sea, estamos hablando de gente que está el primer y el segundo año en la universidad, pero no tienen esa facilidad después de entrar en el mercado laboral. He dicho que hay un 80% de tasa de desempleo en el norte del país. Sabéis es que Marruecos, el norte, es al contrario que todos los países eh, que podamos conocer. O sea, el norte está infradesarrollado, eh, hablando de infraestructura y de, y de protección en comparación con el sur. La capital o el centro administrativo es el sur. El norte de Marruecos está empezando a desarrollarse ahora, pero está creciendo a una velocidad enorme lo que es la... La industria y el, y, el, y el transporte, pero no los derechos, o sea, eh, tú cruzas la frontera y pagas en Tetuán la, eh, la luz y el alquiler igual que se lo pagaras aquí. Y tus sueldo son 120 euros al mes. O sea, eso hay que ponerlo en, en contexto, o sea, que no estamos hablando de que sean familias pobres, sino familias empobrecidas, que es totalmente diferente, no eh, es que hay que ponerlo en, en contexto. Eh, Después muchos menores que vienen a ver a sus padres, vienen con un visado y se quedan. O sea, no hay que hablar de... Mmm, todos no pasan al sistema de protección, muchos se quedan con su padre y su madre y muchos vienen porque sus padres están aquí, han pedido la regrupación familiar y se les han denegado. O sea, que lo de que las vías legales y seguras existen es mentira. O sea, muchos niños y niñas vienen porque sus padres están aquí. Y a partir de 2018 es cuando se vio un incremento también de, de mujeres marroquíes que viajaban solas. Normalmente las mujeres viajaban con los familiares, pero viajaban solas o con sus propios hijos. O sea, porque estaba aquí el marido y le habían denegado la, re, la reagrupación familiar. O sea, eso es una realidad que también hay que poner encima de, de la mesa. Entonces, cuando hablamos de perfil, no podemos... Eh, tenemos que desmontar esa imagen ¿no? del niño o niña que viene porque está en la calle y viene aquí a delinquir o que va a pasar al, al, al sistema de protección Basta dos años, le van a dar la nacionalidad y después le van a dar una paga de por vida pa, por ser marroquí y por haber entrado como, como menos. Eh, el, el, el imaginario que tenemos, eh, muchos de estos niños y niñas no pueden llegar nunca aquí, porque son los que viven en las calles en Tánger o son los que viven en Ceuta una vez que han podido pasar la frontera. O sea, son muchos niños y niñas que vienen de una situación de calle sobrevenida que es durante el proyecto migratorio, que están en la calle, en la espera de poder venir para acá, o niños y niñas que, eh, a ver, estamos hablando de un contexto que en Marruecos tener relaciones fuera del matrimonio es un delito. O sea, y hasta hace bien poco los niños y niñas que nacían de estas relaciones extramatrimoniales no tenían derecho a ser inscritos en el registro civil. O sea, es una realidad que existe. Y España hace acuerdos económicos con este país. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Hay niños y niños que están en la calle. O sea, y la... un niño no está en la calle porque venga de una situación eh, de politoxicomanía. O sea, la politoxicomanía viene después de estar en la situación de calle. O sea, que eso también es una responsabilidad que tenemos con este país con el que hacemos acuerdos. O sea, tú tienes muchos niños en la calle porque no dejas que se inscriban en el, en el registro porque son una vergüenza, son los niños de la vergüenza, son los niños de nadie, pero esos son los niños menos que vienen para acá. O sea, y estos niños y niñas también son, eh, son tuyos, o sea, que los tienes que proteger. O sea, y esto se queda ahí en el, en el aire. Bueno, y después tenemos que hablar siempre, hemos hablado del contexto legislativo, el contexto socioeconómico, el contexto familiar y las redes sociales. O sea, la democratización de Internet ha jugado un, un papel fundamental para el proyecto migratorio de estos niños y niñas. O sea, mmm, ¿Qué niño de 15 años, 16, no tiene Instagram? O sea, os recuerdo que estamos hablando de niños con eh, menores, que ya no son niños, son adolescentes, eh, con unos estudios académicos superiores. O sea, no han terminado la carrera, pero o sea, están aquí. Y muchos pueden venir aquí a seguir estudiando, o sea, porque saben que en su país de origen no tienen eh, esa oportunidad. Bueno, esto os hablé un poco ¿no? al principio y... Como contraparte, también vamos a quedarnos, no, no vamos a quedarnos siempre con ese mal sabor de boca, ¿no? de qué es lo que está pasando, qué es lo que se hace allí en, en Marruecos. O sea, cuando se hable de que las madres y los padres echan a los niños de la casa como que el proyecto migratorio es invertir, o sea, no. O sea, hay un trabajo enorme de las organizaciones sociales a pie de calle que es de prevención, de sensibilización y de refuerzo de capacidades. O sea, hablando desde una perspectiva de derecho. Cuando hablamos de refuerzo de capacidades, no estábamos hablando de eh, persuadir a los niños para que migren, o, sea, o a los menores, O sea, migrar es un derecho. Estamos hablando de que hay que explicar cuáles son eh, esas, eh, las condiciones en las que ellos van a tener que migrar. Y eh, qué es lo que va a pasar una vez que están aquí. O sea, que también esto sirve muy bien para desmontar temas tema de, de las mafias, ¿no? que no saben eh, a lo que van a venir, o sea, lo saben. O sea, pero hay una frase que está recogida en el informe que es fundamental. O sea, de, lo saben pero prefieren perder la vida en el estrecho antes que quedarse en su país. O sea, si la gente de clase media en Marruecos o sea, hace... Eso está en la investigación también, si lo queréis eh, leer. Hace 10 años la gente de una clase migraban, su proyecto migratorio era uno o dos. Pero ahora es que son uno o dos los que se quieren quedar. O sea, eso también dice mucho de la situación del país. No es, una, no es un deseo eh, solo propio, sino habla de, de, de, de qué es lo que está pasando en, en Marruecos. Bueno, ya os he hablado del tema de las conductas de, de riesgo, no o sea, del tema de la prevención de politoxicomanía, de prostitución, eh, todo este tipo de, de cuestiones. Que eso es algo que tenemos que tener en cuenta después a la hora de, de decir es que las mafias vienen, bueno, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa aquí. Y como os explico un poco qué es lo que pasa a los niños cuando llegan aquí al, a, a territorio mmm, español, ¿no? que es lo que nosotros nos basamos en las vulneraciones. Ya que hemos visto Marruecos, pues vamos a ver un poquito Andalucía. O sea, la memoria histórica es para todos. O sea, yo no sé vosotras, pero yo que soy de la zona de, del estrecho, o sea, la palabra patera forma parte de mi memoria de toda la vida. O sea, supongo que para vosotras también. O sea, eso es algo que, que está ahí. Y hemos pasado de las pateras de madera a las balsas de. Mmm, de goma, ¿no? que ahora que se habla mucho de la frontera sur en Grecia, no sé qué, y tú dices, leche, lo tenemos ahí al lado, tampoco hace falta irse tan, tan lejos. Para recordar, dos datos. La entrada por un punto no habilitado no es un delito, es una sanción administrativa. O sea, ahí tenéis una orden de... una sanción administrativa, es un acuerdo sancionado, no sé cómo se llama, que es una orden de expulsión. O sea, tú no estás cometiendo un delito, tú estás entrando por un punto no habilitado, punto. O sea, que lo primero de que son delincuentes... Se lo sacan de la manga, o sea, lo único que han hecho es entrar por un punto no, no habilitado. Y aquí hablamos por el conocimiento de la norma. Los menores que entran por un punto no habilitado pre, prevalece la condición de extranjero a la condición de menor. O sea, y eso es lo que vamos a hablar ahora mismo de este no sistema de acogida que tenemos. Eh, este es un vídeo grabado por nosotras y esto es en el puerto de Tarifa, ¿vale? Del año 2018. El sonido da igual porque no se va a escuchar mucho. O sea, veis los menores que van atados con brida? son menores de edad. Es que son, es un niño de 8 años, menos. O sea, es que no. Y al lado están las niñas también ahí al lado de. Que después si queréis hablamos de, de esto. O sea. Ya que se ha construido toda esa serie de invenciones de que nos invaden, de que vienen un montón, de que son unos criminales, de que son eh, bajo ese nombre, después cuando se cometen estas prácticas la gente lo ve bien. O sea, Estamos hablando de niños y niñas, O sea, no estamos hablando de ni aunque fueran adultos, estamos hablando de que esto no es un delito. Yo no sé si aquí hay abogado y hay abogada, yo no soy abogada, pero es que cuando tú no cometes un delito no sé qué sentido tiene que no te exposen. Que te exposen, vamos. Ay. Después estamos hablando de la retención en lugares no habilitados. O sea, esto es un polideportivo en Barbate donde había 600 personas y veis toda esa cola que está allí detrás, pues al lado estaba mi compañero a mí, porque aparte de la retención en un lugar no habilitado y de a veces el máximo de horas no permitidas, que son las, 40, las 72 primeras, o sea, ni derecho a interpretación, ni derecho a información, ni derecho a asistencia jurídica. O sea, y esto es 2018 barbate, que no me lo estoy inventando. O sea, eh, ahí no se ve, pero todo esto había más de 300 menores de edad, con mayores, con nacionalidad de mezclar, eh, mmm, haciéndole la foto para afiliarlo como si fueran unos delincuentes. Y cuando hablamos de la retención, estamos hablando también que se encierran en centros de internamiento extranjero. O sea, no estamos hablando... Tú no cometes un delito, pero para hacer efectiva la expulsión se supone que te derivan a un centro de internamiento extranjero. Que no tiene carácter penitenciario, pero en Cádiz está en una antigua prisión franquista y después en una isla militar. Que por lo visto se va a cerrar, pero vamos, se va a construir otro al lado de la cárcel. Así que tampoco... O sea, en el año 2019 fueron 54 menores los que estuvieron encerrados aquí. Y en el 2018, 89 menores. O sea, Estos son datos eh, del defensor del pueblo. Que no... O sea, que cuando hablo de busca información, no estoy hablando solo de las que te puedan dar. Después hablamos de los centros de, de emergencia, los centros de acogida. O sea, es importante que nos quedemos con los cifras y con los datos, porque después, cuando tú no tienes esa previsión, Cualquier intervención se legitima con la urgencia. O sea, y da igual dónde tú metas a los niños. Es que han llegado muchos y no podemos poner centros pastos. Por 700 niños en un centro donde caben 200. Ni clases de español, ni asistencia jurídica, ni normas de, de convivencia, nada. O sea, y eso lo veníamos anunciando. Escucha, que están llegando más niños, tenéis que poner remedio. Escucha, que están llegando más niños, que es lo que está pasando en Marruecos. Escucha, que no lo dijimos las nosotras, que lo dijo la Guardia Civil también desde el 2017, por eso es importante tener los datos también en la cabeza, y no se hizo nada. O sea, esta foto es de un hotel, no sé si habéis escuchado ese caso, en Cádiz había un, un hotel que se convirtió en un centro de acogida de emergencia, el Hotel Ávila, en Jerez. Bueno, aquí tengo si queréis después también la documentación. Denuncia al Defensor del Pueblo, a Fiscalía de Menores, pone, eh, conocimiento en su delegación del Gobierno. O sea, los niños los echaron a la calle un día a las nueve de la noche porque se pasaron de la hora de llegada. O sea, aparte de las condiciones de higiene, de la privación de hablar con sus familiares por teléfono, del dinero, de todo. O sea, y con la urgencia se legitima cualquier intervención. Bueno, con la urgencia y con el efecto llamada, que es otra de las cuestiones que también eh, se hace. Y esto es un problema estructural. O sea, llevamos más de 30 años con esta realidad. Realmente no hay un interés de poner en el centro la protección y la no discriminación de los menores y sobre todo los derechos humanos. Bueno, la determinación de edad también es otro, otra vulneración gravísima que se hace. O sea, normalmente se hace a ojo... Si no se hace a ojo, es lo que diga el fiscal, porque tú no puedes recurrir, aunque tú tengas tu documentación de tu país de origen. Eso no vale. Y después la prueba, en todo caso que se haga la prueba, es una prueba de, del radio y de la muñeca, que tiene un margen de error de dos años, y la población de referencia es la eh, norteafricana de Estados Unidos. O sea.. Mmm, Tendrás que hacer la población de referencia en comparativa de los países de origen, ¿no? vete a Senegal, vete a Camerún, vete, no, la, la afroamericana. O sea, es absurdo. Tú no puedes hacer esa comparativa de la edad si tiene un margen de... Porque es que seis meses te juegan la protección. O sea, eh, te está hablando que te quedas en la calle. Yo creo que voy a ir terminando y ya después si queréis podemos hablar, ¿no? Y ya lo que, vamos, lo que voy a hablar, cuando hablo al principio del tema de las mafias, eh, no es que tú vayas a pagar 1.500 o 3.000 euros para venir en una patera o en una moto de agua. Ojo, que también hay gente que se pone un traje de neopreno y cruza el estrecho nadando. Y no creo que tú vayas a pagar 1.000 euros a una persona para cruzar el estrecho nadando ninguna mafia, no, eso lo haces tú solo. O viene en un calla, o viene en un hidropedal, o viene en, un, en una tabla de surf, o en un o en una rueda de un camión, o sea, hay una realidad que existe que es la baja voluntaria del sistema de protección andaluz. Cuando pasan seis meses desde que la junta, después de haber asumido tu tutela, que primero te ha tenido que declarar en desamparo, después de esos seis meses la junta dice: ay, por chiquillo ya no está, yo ya no sé, yo ya no quiero saber más nada. De". O sea, ¿en qué sano juicio un padre o una madre cuando está seis meses sin saber su hijo o su hija Dice, pues ya tú no eres mi hijo, ya mi relación y mi obligatoriedad de responsabilidad y de protección contigo se extinguió. Después vemos en la televisión que la Guardia Civil libera a muchos chicos y chicas menores de edad de estas tremidas mafias de la explotación sexual o del chantaje sobre todo a los familiares de origen. O sea, si tú en tu en tu ordenamiento jurídico tienes la obligatoriedad de, de proteger a ese niño y a esa niña, si ese niño y esa niño se va, tú no puedes extinguir esa, esa responsabilidad porque es que lo estás poniendo en bandeja para que esos niños y niñas desaparezcan. O sea, y no estamos hablando de los que se da de baja. O sea, aquí tenéis que más de... Eh, las bajas voluntarias son más del 73%. ¿Hola? O sea, es que yo me hago ese tipo de, de preguntas. Eh, aquí hay mucho que hablar, ¿no? Hay que hablar cuál es la ruta, si Andalucía no es el lugar de tránsito, ¿qué realmente está haciendo la Junta de Andalucía para proteger a esos menores y a esas menores? Eh, ¿Qué papel realmente juega esa imagen o ese bombardeo eh, absoluto que siempre nos están dando con las cifras, con las mafias y con que el sistema no puede porque está desbordado? O sea, creo que hay muchas cuestiones que hay que ponen... De relieve. Y ya terminó ya voy a terminar aquí, ¿vale? Ya después si queréis. Um, estos niños y niñas cuando cumplen 18 años, los ponen con una mano delante y otra detrás en la calle. ¿Vale? O sea, si no fuera por la buena voluntad de muchas asociaciones y de familias de acogida, estos niños y niñas no tendrían futuro. Estos son los mismos niños y niñas, perdón, que me vengo arriba. Estos son los mismos niños y niñas que después la Junta de Andalucía quiere hacer un convenio de repatriación con Marruecos para devolverlo a su lugar de origen. O sea, esta es una de las últimas manifestaciones que hicimos en, en Cádiz, ¿no?, de no más juventudes tuteladas, eh, abandonadas. O sea, hay que, hay que dar una garantía, ¿no?, porque esos mmm, niños y niñas, después tienen un futuro. Y si tú ya desde pequeño lo estás predestinando a esto, cuando son tus hijos y tus hijas, y aquí estamos con 36 años viviendo todavía en nuestras casas, ¿qué nos va a hacer tú con un niño de 18? Yo voy a acabar, ya si de verdad termino con una de las últimas fotos que más me... O sea, estamos hablando de niños y niñas, o sea, no nos olvidemos. O sea, que no son cifras, no son eh, datos estadísticos. Mm. Quiero que os quedéis con, con esta imagen, ¿vale? Que a pesar de todo, pues sí que es verdad que tal y como se planteó al principio cuál es nuestro, nuestro trabajo no como agentes sociales o qué es lo que podemos contribuir, a seguir humanizando ¿no? y a seguir relacionando con los niños y las niñas y sobre todo hablar con ellos. O sea, esto en Ceuta, en ¿vale? las calles de Ceuta, una organización de allí que se llama Macun que trabaja con los niños y las niñas de la calle y en Navidad, pues, muchos son musulmanes, pero en Navidad la celebra todo el mundo. ¿vale? Pues tuvo un ejercicio de acompañamiento que se hizo en, en la calle. Y no sé Si tenéis preguntas, reflexiones, el informe... ¿Lo tenéis online? ¿Lo podéis consultar? Aquí también lo, lo tenéis. ¿O sea, ¿Alguna pregunta? Porque yo charlo mucho minutos, pues, si queréis. Bueno, aparte de tratar a los niños y niñas como niños y niñas que son, o sea, nosotras no partimos de ese análisis de la vulneración de derechos humanos, tal y como he explicado siempre al principio, sin hacer unas propuestas y unas alternativas. O sea, no es solo denunciar por denuncia, en el informe también están recogidas esas alternativas, ¿vale? Y pasa fundamentalmente por tres aspectos. La coordinación entre administraciones, que es fundamental. O sea, se tiene que coordinar salud, infancia y educación principalmente. Eh, y bueno, y el tema del sistema de protección, porque al final con esa descoordinación hay mucha gente que se queda en, en la calle. Tiene que haber un pacto transnacional, no que esté condicionado, a la, a, al control migratorio, sino a la protección de los niños y las niñas. O sea, y en ese pacto transnacional también tiene que estar las voces implicadas. Los niños y las niñas también tienen que estar ahí. O sea, sobre todo cuando hablamos de menores tutelados por la Junta de Andalucía. Son personas mayores de edad y tú puedes saber realmente qué es lo que puedes conocer con, con ellos y, y con ellas. Y bueno, para mí se resumen básicamente en esas dos cuestiones, ¿no? Pero cuando hablamos de estas cuestiones, también hablamos del establecimiento de vías legales y seguras. Eh, nadie quiere coger una patera. Yo no sé si habéis visto una patera alguna vez. Ahí os lo dejo. O sea, yo no mmm, yo no tengo 3.000 euros para irme en una patera a migrar, a buscar un futuro. Con eso os lo digo todo. Y yo tengo un trabajo. Así que yo creo que con el establecimiento de vías legales y seguras no es solo conseguir eh, que estas personas, que el billete de ferry de Algeciras a Ceuta son 35 euros. Eh. Para no residente, para residente son 20 pagos o 16 euros, que, o sea que, que es muchísimo más barato. Bueno, yo me pasado paso la foto. Esto es uno de los niños que están acogidos en, en el puerto. Micro, micro. Eh, un, una, una curiosidad. No sé si hay algún registro de niño o niña que con algún documento de su país donde se dice que es menor no está reconocido. Aquí, por, por la prueba de la edad, o que es menor de edad, aún teniendo un documento oficial que diga que es menor. Por ejemplo, hace poco salió una noticia de que un chico de Guinea, creo, sí. que se lo reconoció a los 5 años. No sé si hay algún registro para tener menos un dato, ¿no? De decir... eh, bueno, aquí en lo de la determinación de edad hay un registro de la Fiscalía General del Estado donde te viene cuáles son las pruebas que se han hecho. Ay. Eh, aquí. Es que esta no la he pasado, claro, porque va muy rápido. O sea, aquí están los expedientes de determinación de edad, ¿vale? ¿Cuáles son los que. Es que hay una parte muy curiosa en estas estadísticas que ponen los que no se han podido resolver porque el menor se ha quitado en medio. O sea, bueno, ya está reconociendo que es menor, ¿no? Es que eso marca la diferencia. O sea, es que mmm, ahí tienes una puerta de entrada para la regularización. O sea, es que es muy importante. Y estas son las estadísticas. Yo lo que sí te puedo decir es que en la última devolución en caliente como un Ceuta era un menor de edad. de este chico. Este chico era un menor de edad. Que tú lo ves y obviamente porque parece que tiene 20 años pero es que es un menor de edad. Y la Guardia Civil lo devolvió. O sea, cuando estamos hablando del conocimiento de la ley y de las estadísticas, estamos hablando también que eh, hay que saber cuáles son las prácticas para denunciarlas. Que la ley y el papel lo soporta todo. La memoria de la Fiscalía salió hace poco que la estuve viendo yo el viernes, ¿sabes? Que es que si la pone además tú pones memoria Fiscalía, estamos en el 20, 2019. Ah, no, 2020, te aparecen los datos del 19. Ahí aparece todas las pruebas de determinación de edad, cuáles son los menores. Una cosa muy curiosa es que la Fiscalía no tiene los datos de los menores que entran en Ceuta y Melilla. ¿eh? O sea que eso es un apunte que siempre se pone en todos los años. sus países, cuando consiguen cruzar, ya, ya son mayor de edad y, y la pena es que sali, salir niño de tu país, cruzas un montón de países y, no sé, es como reflexión, ¿no? el, el, el que no te reconozca, que no sé si debería de, de haber algún sistema, mecanismo, no sé cuál, ¿no? es decir, si yo salgo de mi país teniendo 16 años, y después de pasar un proceso migratorio eh, largo, duro, de varias devoluciones calientes, cuando yo por fin consigo llegar, tengo 19 años, prácticamente eh, los tres años que he estado intentando llegar es que ni, ni se cuenta, se cuenta el no, momento claro. que yo he cruzado. Uh -huh. que a cruzar no te han cogido, claro. claro. Porque si te cogen ya, ahí estamos hablando de otra cosa. Bueno, y también hay que distinguir mucho cuando hablamos de menores de la nacionalidad, de si son países subsaharianos o si son países eh, si son de Marruecos. Vale, o sea, España tiene un acuerdo inmediato de, de devolución a, a de marroquíes, al menos se hace desde, desde Algeciras, que es una comisaría desplazada de, y está el consulado de Marruecos. Antes eran 25 al día, ya con esto que han metido un poquillo más de presión, pues son unos 10. Y los menores, pues para comprobar, hay como un doble apostillado de verificación de la documentación si es menor, o sea, tú puedes salir con tus 18 años y no tener la regularización administrativa cuando se supone que la Junta es la que te tiene que, que, que regularizar la documentación. O sea, y ni partida de nacimiento, ni pasaporte, ni nada. O sea, casos de estos de que tiene que venir la vecina a decir pues mira, sí, yo este niño esta niña la conozco, eh, está su madre y entonces se pide el, el, el documento. Ahí lo ¿Una reflexión? ¿Alguna pregunta? Dime. El micro. Estos menores, cuando salen de los centros, están en situación irregular, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de adaptación de la legislación española? No sé si es la ley de inmigración, para que entren en las prestaciones sociales. Por ejemplo, en las prestaciones sociales, ahora, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. No, pero, vi para el ingreso mínimo vital tienes que haber estado tres años como mínimo no. empadronar un sitio y haber cotizado 12 y un año de situación administrativa regularizada. O sea, que lo de la paguita, como están diciendo, que es para los inmigrantes un efecto de llamada, tampoco es así. O sea, eso es para un niño solo. Lo que yo pregunto es… ¿Hay disposición en el gobierno español a un cambio de, de legislación? o ¿Qué vías tendría que pasar eso? ¿Cómo es desviable? ¿O están condenados a no entrar? vamos. Mira, aquí hay una, un problema, que es que la, la competencia es menor es de las autonomías. Entonces, eh, dependiendo del que esté en el gobierno, pues así son las relaciones entre el gobierno central y la autonomía. O sea, eh, un ejemplo… Cuando estaba el PP en el central y el andaluz en el autonómico, estaban todo el día que si yo no puedo hacerme caso, cargo de los niños, que llegan muchos niños, que no sé qué, no sé cuánto, que para arriba y para abajo. En Ceuta, cuando el PP era el que estaba y los menores estaban aquí, hacían ruidito, pero tampoco mucho. Ahora que está el PSOE en el central, están todo el día diciendo que los menores están llegando, que no se pueden hacer cargo, que no sé qué, no sé cuándo. O sea, realmente no hay una predisposición. O sea, lo que hay es una continuidad del discurso, por eso hablamos que es muy importante identificar quién hace el discurso y después quién lleva a cabo esas prácticas. O sea, hay que identificar cuáles son esas prácticas, o sea, la regularización, esta regularización extra o este permiso de trabajo extra que se le ha prometido a los chicos, pues en Cádiz han ido más de 80 chavales a recoger a, a, a, a Huelva, a Huesca y todo esto que son de mayores 18. O sea, ¿realmente crees que por un mes y medio de trabajo... ¿A ti te van a dar una regularización administrativa? O sea, no. O sea, no hay ninguna predisposición, al revés. O sea, yo es que voy a ir más allá de lo que decía Carlos. O sea, pues que hay un interés que haya personas que no estén regularizadas en su situación y que estén en una situación de clandestinidad. O sea, la explotación laboral es un caramelito. ¿eh? O sea, hay muchos niños y niñas que están trabajando en esta situación. y Cuando hablo de niños, son niños de 18 años. A ver, entenderme, que no es que sean... Mmm... Eh, ese tipo de cosas se podría saltar de una manera, entre comillas, vamos a decir. Ponte el micro que no me entiendo. Perdona, una manera muy fácil, que es con las acogidas externas. Me explico llega un niño de acogida, lo tiene la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía no le prepara ningún tipo de documentación, no le prepara absolutamente nada, pero hay muchas familias, familias normales, que están deseando tener un niño en su casa, indistintamente si es por eh, servicios sociales o si es por migración. Si una familia externa acoge a un niño, tiene que tener una, preparar una documentación de acogida, que eso ya certificaría que el niño está bajo su tutela durante X tiempo. Puede ser año, dos años, hasta el que el niño sea mayor de edad, lo que el, en este caso la Junta de Andalucía determine. En el momento en que tú, como familia particular, eh, certificas el haber tenido a un niño de acogida, por muy indocumentado que esté, tú estás certificando de que ese niño ha estado... X tiempo residiendo en España, X tiempo residiendo con una familia española y X tiempo tutelado por una familia española. Por lo que resulta más fácil la tramitación de la documentación del permiso de residencia y permiso de trabajo de ese niño o niña para que los 18 años pueda tener un mínimo de futuro, por lo menos regularizado, para que pueda buscarse un trabajo. Yo lo que he visto, por la experiencia que tengo, es que eso no se potencia. No se potencia bajo ni la Junta, ni asociaciones, ni entidades. Es decir, el potencial, la adopción por parte de particulares para poder solventar el futuro de esos niños. Ya que el Gobierno, la Junta de Andalucía y nadie se interesa, sí podría haber a lo mejor planes económicos o planes sociales en el cual convencer a la gente de fuera de que adopte, o recoja esos niños en su domicilio para poder darles un futuro, un futuro documental, ya no un futuro de amor, cariño, que eso es muy importante para los niños que vienen, sino para poder en un futuro cercano regularizar su documentación. O sea, esa es una de las propuestas que nosotros hacemos en el informe, ¿no? el, la potenciación de la acogida familiar. Lo de la adopción es muy difícil porque sabemos cómo funciona ese sistema y también, hombre, los niños y las niñas tienen familia, o sea, que, que no es cuestión de hacer esto. No. No con, con, no, con un plan vacaciones en paz sí. y muchos de ellos, cuando ya cumplen la mayoría de edad, se vienen a estudiar aquí y siguen estando con su familia acogida. Para tramitar su documentación, muchos de ellos están acogiéndose o a los años que han venido aquí desde que tenían ocho o siete, ocho años, para poder tramitar su documentación reglamentaria aquí, como que han estado unos x años aquí. Entonces es mucho más fácil teniendo unos precedentes documentales. Que, que la Junta de Andalucía tenga un niño cinco años, lo suelta a la calle sin nada, ¿cómo certifica ese niño? ¿Cómo consigue ese niño que ya no es un niño, ya es un adulto? Bueno, en teoría hay un registro que es el registro MENA, que se supone que la Policía Nacional tiene que tener todos esos datos, eh, ahí está. Entonces, eh, ahí por ejemplo en Solana PDHA es eh, por mucho por lo que nos basamos a la hora de hacer la regularización. Sí. O sea, llegaste hasta el día… O sea, mm, a piñón, a por eso, o sea, eh, te has podido cambiar de centro 30 veces, has podido estar en la calle, no sé qué, o sea, la Junta te tiene que dar los papeles. Claro, Ahí. pero el problema es que volvemos a la pelotita, la pelotita, la policía no es o sea, que no, que hablar, venga, que no, pero es que nosotros no, tienes que hablar, no es que nosotros no, es que esto lo lleva, entonces la pelotita se hace grande, se va pasando de un lado para el otro y al final el que termina sufriendo las consecuencias es el chico. A ver, esto que queda aquí en Petit Comité, la policía también depende mucho del sitio donde esté, o sea, nosotros en Cali, por ejemplo, tenemos buena relación con la Policía Nacional, o sea, tenemos, no es que tengamos buena relación, sino hostia, que están para lo que tienen que estar. O sea, pero por ejemplo en Ceuta es totalmente diferente. Yo no sé si estáis viendo esta imagen aquí en la, en, la, en, la, en la.. en el proyecto. O sea, esto es una obra de teatro que los mismos niños hicieron. O sea, y todos los niños pequeños. O sea, que no está, estamos hablando del niño del centro de menores. O sea, de menores de, de San Antonio, son súper pequeños. O sea, y ese registro mena, o sea, es que depende de la competencia, porque, por ejemplo, en Ceuta eh, menores lo lleva. Mmm, la ciudad autónoma, pero salud y educación lo lleva el Estado. Y después está el Ministerio de Trabajo que va por medio y después está el de eh, Infancia y Familia. O sea, que ahí hay un, un batiburrillo que después, eh, estos niños hasta que no cumplan los 18 años no pueden salir de, de Ceuta, pero es que salen sin papeles. O sea, igual que aquí muchos en los centros. ¿No que para tramitar esos papeles, como hay competencias estatales, autonómicas, regionales, etcétera, etcétera, termina haciéndose un mundo? Es que, mm, o sea, es que incluso hay veces que te ponen la excusa del empadronamiento para asistir a la escuela o para acceder al hospital. Y eso no es así. Sí. sí eso, si ya la, ¿La, ulti? la última pregunta vale: que tenemos que hacer un descanso para. Muy rápido entonces. Sí. Eh, ¿Es lo mismo un centro de emergencia que un CPM? Sí. Que un CPM? ¿Centro de protección de menores? No, un centro de emergencia se supone que uf, qué pesas hoy, que es el primer centro después de al que van de acogida directamente una vez que ya han pasado o esas 72 primeras horas, que no tienen por qué estar 72 horas, o sea, mmm, que puede llegar el furgón y llevárselo. O sea, entonces, un centro de emergencia se supone que tú puedes estar ahí hasta seis meses, hasta que mmm, te conocen, te hacen esa evaluación, ese protocolo, bla, bla, bla, y después ya tú pasas a un centro de acogida. ¿Vale? Que es pues un centro de acogida, un centro residencial básico y todas estas cuestiones. Y tanto los hay públicos como los hay privados, que es otra de las cuestiones también que habría que hablar lo de la externalización de, de esa protección en los centros. O sea, eh, hay veces que esos centros de emergencia se convierten en centros residenciales, pero no son los de acogida. No sé si me explico. O sea, que hay como diferentes eh, tipos. O sea, el centro de acogida ya final se supone que es tu plaza final. Muchos hay ahí en Sevilla, en Cádiz hay, por ejemplo, dos. Uno que está en Saluca y otro que está en, en Jerez. Eh, no sé, aquí en Colba supongo que también habrá algunos. Pero también hay muchos otros que son los de acogida, los de primera acogida y después los residenciales básicos. Y ya después pasan a, a, al... Vale, gracias. Y a los menores que vienen con la familia, ¿se les separa de su familia cuando llegan a España? Eh, depende. Depende si sospecha, no se sospecha, normalmente se aportan documentación, o sea, hay, hay todo un protocolo de, de, de detección en teoría. Parte está llevado por Cruz Roja y otra parte por, por la Guardia Civil, y, bueno, por la Policía Nacional. Y eso depende si sospecha o no se sospecha de que puede ser un niño o una niña, que no suele hacer casi nunca, Sea un niño o una niña, pero muy poco. En Melilla sí pasa, sobre todo, y eso no pasa tanto con marroquí, sino pasa mucho con subsaharianos, o sea, sobre todo las madres. O sea, es que el concepto que aquí tenemos de familia también no lo tenemos que cuestionar. O sea, el concepto de familia es otra cosa también en otros países. Entonces, eh, en Cádiz también pasó que la madre estaba en, en, la, en la península y la niña estaba en Melilla y las pruebas de ADN pues, que era, tardaron como, bueno, ahí tuvimos suerte, dos semanas. Pero un año, es como... Y yo tengo que demostrar que es mi hija. Mmm, a ver, ¿en qué criterio estás basado tú? Para decir que no. Que no sé cuánto va a tardar. Sí. Lo, que, lo que la Junta quiera. <ríe> Sí, sí que lo, lo dejamos, cortamos aquí. Muchísimas gracias, Ana, por la disponibilidad y por la intervención, por supuesto. Como siempre, estupenda, para variar.